Entonces, se observen la naturaleza, mujer y hombre. Se observen la naturaleza, el sol y la luna se observa en la naturaleza la noche y el día se observa el calor y el frío se observa humedad y seco y agua entonces, las diferentes energías también se expresan en la naturaleza con diferentes cualidades que a la primera vista que es que podemos concluir que son diferentes, que son opuestos. Pero vamos a ver también que además de eso, en vez de hacer con que la diferencia nos aísle, más bien, la diferencia va a ser con que las cualidades se complementen. Así como hay un ciclo natural que empieza el día, cuando el día termina, empieza la noche. El frío y el calor en las estaciones, el húmedo y el seco. El agua equilibra el fuego. El fuego en exceso quema, pero si el fuego combinado con el agua se puede se disminuir. El fuego en exceso hace con que el agua evapore, elimina totalmente su opuesto, pero cuando está en equilibrio la hace tibia. Entonces, cómo poder cambiar la visión de que la diferencia, el opuesto, hace con que uno elija uno mejor o peor, no, los dos son necesarios los dos tienen su importancia y su papel dentro del ciclo de la naturaleza y ahora les voy a proponer un ejercicio y vamos a hacer lo mismo pero pensando de cuerpo que tenemos si es cuerpo de hombre o mujer Pensemos que nuestros cuerpos ahora son una bolsa de huesos, de músculos envueltos en la sangre. ¿Verdad? Es algo así. Y dentro hay dos cualidades de energía. Y voy a pasar a ustedes unos papelitos. Entonces, ustedes me van a ayudar a llenar el cuadro. Y al mismo tiempo vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes tiene al menos un papelito. Sí. Entonces, vamos a empezar con Yuve. Yuve va a leer el papelito de ella, que tiene una cualidad. ¿Cuál es la, cuál es la cualidad que tiene su papelito? Especialista. Especialista, ve las cosas por partes. Ustedes creen... ¿Que eso es una calidad de energía femenina o masculina? Predominantemente masculina. Es que a veces uno se identifica, ay, ah, yo soy mujer pero también vengo en parte, ¿verdad? Pero no, es después vamos a ver cómo se va a componer este conjunto y va a quedar más claro. Entonces la energía masculina es aquella que puede dividir las cosas y ver en partes y se especializa en esta parte. Entonces, ver en partes. Entonces, ahora vamos a ver quién de ustedes tiene la cualidad que puede equilibrar la energía masculina de ver en partes. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? No, esta no es. Esta es igual a sí. ajá sí es que la visión masculina sería una visión más lineal más focada más centrada pero esto es es el ejercicio que estamos haciendo sí eh, vamos a ver si con, con las las que vamos formando uno va es como es como la primera cosa que viene en la mente o, como una intuición. Entonces, tenemos que usar la energía femenina para intuir qué tipo de cualidad podría ser más de una energía y otra. Entonces, ¿cuál es la cualidad que podría balancear, equilibrar esto de que uno ve en partes y ve una parte y es especialista? Algo lístico. holístico. Entonces, ve de todo. Ve el en todo entonces es holístico y este es especializado eso ahí vamos vamos así como que eh, calentando eh, seguinte con el nombre su nombre razón. razón razón sería más una calidad cualidad masculina razonamiento ¿y cuál cualidad podría equilibrarla? ¿Perdón? no la <risa> lógica va junto la razón yo la persona intuición. que intuición. racionaliza, la intuición entonces tiene un proceso un proceso distinto de comprender las cosas no tanto voy a racionalizar qué pasa, pero voy también a intuir, sentir eh, randómico. randómico randómico es como aleatorio al y al azar ¿qué sería? más una energía femenina <risa> <risa> <risa> randómico y no es que algo sea malo o bueno es nada más una característica es randómico y como fue los papelitos, fue randómico ¿y cuál sería la característica? que puede equilibrar esta cualidad ¿quién tiene? ¿alguien ya lo dijo? Antes. eso ¿alguien lo <risa> dijo? antes. eso ¿quién dijo poco? eso, es su cualidad ahora randomico poco, aquí sí cambiar el color que no sale más del siguiente mariano sentir. sentir este verbo sentir que es femenino o masculino femenino y cuál es la cualidad que lo equilibra no ser es parecido que hay unas que son parecidas así como que uno siente y el otro piensa pensar siguiente gentil es una característica de la cualidad femenina y la cualidad que también pero puede ser una parejita con otra como sí pero brusco sería en exceso como firmeza quien tiene el firme eso, perdió el bingo firme Ve, vean que es bonito tener estas calidades de gentil pero si soy gentil en muchas situaciones pero tengo a mano la firmeza para cuando también necesito me equilibra muchísimo y el contrario si soy siempre firme, firme, firme me va a generar un exceso de, de rigidez, de, de una postura, una actitud que me va a bloquear, expresar a veces la gentileza que va a abrir puertas, entonces no es que uno es mejor que el otro, siempre en conjunto uno va a poder eh, manejar mejor cualquier situ situación, la suya, flexibilidad, ahora sí, ah, ¿de cuál energía? ¿Y cuál es la cualidad que la equilibra? Cuando es muy flexible, la rigidez, eh, puede ser. La rigidez, no flexible. Pero no tiene rígido ahí, ¿verdad? No, porque rígido es, rígido es como más excesivo. Pero la rigidez, cuando está equilibrado, es que fuerza la fuerza y la flexibilidad mismo físicamente se complementan y son opuestas también pero Le flexibilidad sin fuerza y fuerza sin flexibilidad como queda una imagen muy, muy lejos de la armonía la suya expresión ¿Masculino o femenino? ¿Y la, la calidad que le puede? No. este ¿No? está más difícil? Hace ¿a cómo? Así, así. no es, ¿La es la no. no es, es como, eh, como como la expresión va un poco más de espontaneidad de libertad pero si yo no me expreso así, la otra forma es yo, yo voy a analizar, voy a pensar lo que voy a expresar, entonces cómo voy a crear una estrategia entonces ¿aún tiene estrategia? o si sí, tiene eso ponemos como estrategia práctico Femenino, masculino. Ah, es <risa> A ver lo que puede equilibrarlo. Vean sus papelitos. Le No. Emoción. Emoción. ¿Qué más? No. Emoción. ¿Qué digo es emoción? Eso, el subir. Uno no actúa a veces, lo que tiene que hacer se hace. No, pero... Quería hacer de otra manera o estoy considerando otros aspectos que no solamente lo que es práctico hacerlo en este momento. Okay. cuidado, que nutre. Okay. Y la pareja que... Sí, sí, lo que está ahí, en los papelitos. Esto también no, no está tanto, pero es como. Eh, ¿ah? ah, tiene todos. Como como algo que, que sale desde aquí, igual parecido con, con sentir. Entonces, yo voy a cuidar. Mientras que la otra parte sale más del pensar, entonces, razón. Ah, la razón está aquí, entonces. No. No la, no, la lógica es otra. Era la razón. Pero puse la razón en otra. Ah, Sí. Era el contrario, pero es casi. Intuición con la lógica y cuidado con la razón. Con razón. ¿Y el suyo? El suyo. Ya fue. ¿El suyo? Ya fue. ¿Ya fue? ¿Ya fue? ¿Ya fue? Centrado. Centrado. Femenino o masculino. Femenino masculino centrado, porque es como puntual, focado. y el otro no que, que, que equilibra el, el centrado parecido, pero eh, es como igual centrado yo voy enfocando y el otro como que voy fluyendo no voy directo al centro pero voy pro experimentando sí. otras formas creativo, creativo. ¿Eso ya fue sí. Compromiso. Sí. compromiso energía femenina o energía masculina Wow. esto es de su forma equilibrada ¿verdad? con buena calidad y la otra también empieza con con no con no tienen compasión ¿Quién falta? ¿Caro? Matemática. ¿Y qué es que equilibra? <risa> Vamos a poner como matemática y ciencia. Ciencias. ¿Qué es que, que viene con la creatividad del otro lado? El arte el suyo al fondo ya fue no era es hacer ah, hacer. Hacer, hacer masculino o femenino hacer sí. y que es de equilibra <risa> ser hay más amarillitos, yo no todos ya fueron ahora con este con este, panorama, con este panorama más, eh, con más informaciones, más cualidades, podemos tener una idea. Que la energía femenina es circular, es fluida, tiene movimiento, es creativa. Mientras que la energía masculina es más directa, es lineal, es puntual, es centrado, tiene foco. Entonces, ser una persona creativa, pero sin foco, sin determinación, tampoco hace con que uno avance, pero también tener esta calidad de fuerza, de estrategia, de razón, sin tener la experiencia de poder ser gentil, compasivo, cuidar, recibir. Entonces, hoy en día no vemos tanto este equilibrio, porque cuáles son los valores que ¿Cuáles son las cualidades que la sociedad en que vivimos valoran más? ¿Están de qué lado? Porque nos dicen que logramos cosas cuando me especializo en algo, tengo foco, avanzo de manera firme. Tengo fuerza, soy práctico, lógico y hago las cosas. Entonces, desde que crecemos, pasamos por la escuela, mismo la influencia de la familia, de los amigos, como que hay mucho el valor de estas cualidades. Y el trabajo es la, es la expresión máxima de eso. Porque este tipo de cualidad, forma de expresión, hace con que toda la sociedad que estamos Siga la manera como es. Sí, sí, pero todavía sigue como como algo inconsciente, alguna influencia que siempre nos llega. Pero la idea es poder hacer la diferencia. Primero, visualizar, comprender que son cualidades positivas cuando estoy en equilibrio. Pero cuando están en desequilibrio, o en exceso, o me falta el otro, ¿qué es que me produce? La energía femenina en desequilibrio, todo este conjunto, ¿Qué es, ¿Qué es que trae mi vida? ¿Qué tipo de estado caótico, disperso, descontrol, fluctuación emocional de ideas, de humor, desmotivación, yo no tengo la determinación de seguir, inestabilidad, y también se puede agregar una estagnación, no tengo ánimo, me quedo estagnado, sí, cuando uno ve todo esto, este conjunto, es básicamente un estado depresivo. La salud. Sí, tanto mental, emocional, espiritual, física. Y cuando la energía masculina está en desequilibrio, está en exceso, o me falta la femenina, ¿qué estado creo? Rigidez. Arrogancia. Como controlador. Controlador. Puedo sentir un estado de frustración constante porque si quiero, hacer siempre de la manera que yo quiero porque yo siempre tengo la razón, siempre me vuelvo a frustrar porque no es así. Nunca estoy satisfecho. El vacío. El vacío. El vacío. Es como esta inestabilidad y este vacío es como es constante en los dos porque el reflejo del de desequilibrio y es tal vez esté metido como, como de ego no tanto como como que yo voy no tanto que yo voy hacia mí para tratar de sentir que es pero más como que este, este egoísmo y este y este conjunto me da otra otro estado el enojo en exceso o el enojo es un disparador de la agresividad entonces tengo, tengo un conjunto de cualidades que en exceso exacerbo mi agresividad entonces de ahí nace la violencia el otro conjunto exacerba mi estabilidad como que pereza, como falta de actitud como mi estado de, de falta de ánimo pierdo totalmente un estado de depresión y que actualmente cuando uno habla de, de, de salud y ve los casos de depresión y los casos de violencia y agresión hoy en día, súper alto pero no es cuestión de que la mujer es depresiva y el hombre era agresivo, no. Este fin de semana, por, el, por la conmemoración del Día Mundial de, de las Mujeres, me invitaron a hacer una práctica, porque yo practico Aikido, que es un arte marcial japonés, pero es, no es competitivo, se llama el arte de la paz, también, pero es un arte marcial. Un taller de defensa personal para mujeres. Entonces, nos reunimos... Y conversamos, ¿de qué ustedes necesitan defenderse? Y la primera respuesta, de los hombres, de quien es más fuerte que yo. Entonces, culturalmente, se genera un cuadro de que la mujer es la víctima y el hombre es el agresor. Pero sabemos ahora que las dos energías están dentro de uno y si hay desequilibrio hay desequilibrio en uno, independiente si estoy en un cuerpo de mujer o hombre porque hay muchos hombres que también sufren depresión que se dedican al arte que son, a, a, al arte, que son creativos que tienen toda esta forma de expresarse porque la energía femenina está, está fluyendo no está bloqueada y al mismo tiempo hay muchas mujeres que tal vez por condicionamientos o por querer sobresaerse en una sociedad que valora las cualidades de la energía masculina, potencializan más el otro grupo, entonces son mujeres agresivas también. Entonces este ciclo de agresión y víctima se perpetúa independiente si quien realiza este papel es hombre o es mujer. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo rompemos este ciclo? Equilibrando, ¿cómo podemos equilibrar? Primero conociendo dentro de uno mismo qué cualidades tengo, a veces más desarrollada y otras menos y poder alimentar como como hubo en la meditación, yo Doy fuerza a lo que yo alimento. Entonces, poder tener conciencia, ya observar, darme cuenta de eso, me va a hacer dirigirme atención a eso. Y no actuar de forma automática y mecánica, disparando los mismos ciclos. Aceptación. Y es bonito que en la naturaleza, las cosas naturalmente se van al equilibrio no sé si ustedes conocen eh, la proporción áurea o eh, la ecuación de Fibonacci es como como un patrón geométrico que la naturaleza se expresa ahí las líneas rectas que son necesarias, como en la arquitectura, es fácil ver cómo son las bases de la arquitectura, son rectas, necesitan ser firmes, pero en exceso trae la imagen o mensaje de oponencia, como las construcciones de Hitler, los predios son altos, altos imponentes, entonces quieren como que sobresalirse y acentuar la diferencia de estatus, de, de dominación mientras que en el oriente en varias culturas, la base son firmes, son rectas, pero son permeadas por curvas, no sé si ustedes ya vieron las construcciones en Asia son todas así con las curvas que uno parece, piensa que es de ornamento, pero no trae una belleza, porque esto es de equilibrio y todo que es equilibrado nos trae una sensación agradable, de belleza, de armonía. Y así es con la naturaleza. Entonces. Como que todos, la energía femenina y la energía masculina llegan al mismo punto pero van por caminos diferentes. La energía masculina va lineal y la energía femenina va en círculo, en espiral. Uno ve cuando las, las matitas van haciendo, van haciendo una danza en espiral. Tiene un sentido de buscar la luz, pero van así. El, el, la flor de, del girasol tiene este patrón, las flores cuando se abren. Eh, eh, los derechos en espiral todo, cuando cuando uno va a chorar el agua, va en espiral tiene una dirección, pero tiene un movimiento circular pero vemos que en desequilibrio, en exceso, generan dos estados totalmente distintos y que se puede llamar como una polaridad excesiva, como polaridad ya ¿eh? es. Entonces, si sigo viviendo con una conciencia polarizada, siempre voy a vivir en la dualidad, o eso o aquello, y la mente los condicionamientos son siempre hacer con que uno juzgue entonces cuando hay una dualidad, una polaridad, uno va a querer juzgar ah no, esto es mejor que el otro el blanco es mejor que el negro el calor es mejor que el frío el hombre es mejor que la mujer entonces hay condicionamientos que uno inconscientemente va inculcando y que cuando uno ve una diferencia empieza a juzgar uno como bueno, está bien, es bueno, pero el problema es que cuando uno piensa que uno es bueno, va a pensar que el otro es malo. Entonces, esta forma de ver una diferencia separa, mientras que la forma de complementariedad junta. Entonces, ver las diferencias como complementares como dos caras de la misma moneda, quita las divisiones y pasa para la unidad. Y cuando me vuelvo a este estado de conciencia, ya no me fijo tanto en lo que veo con los ojos físicos. Ya puedo ir más allá de eso y ver la calidad de la energía, ver los equilibrios y saber que en mí, yo tengo todo. Cuando veo este símbolo de unidad, me remeto a otro símbolo, que es el punto, porque el punto es el elemento geométrico, que es infinito, y que no se divide, y es el punto como representamos el alma cada uno de nosotros como un punto de luz un ser espiritual que da vida a este cuerpo ya es entero entonces cuando cada uno puede verse uno mismo de esta manera y logra ver a los demás así, ya no veo si es mujer o si es hombre porque si es mujer o es hombre, ya voy a juzgar a esto puede ser mi amiga, pero aquí puede me agredir o puede sentir necesidad, dependencia de algo o rechazo, rechazo de otro pero si estoy en esta conciencia todos somos almas todos tenemos las diferentes cualidades que están aquí en esta esencia pero que en el momento de realizar acciones se expresan como un árbol como un árbol el punto es la esencia la semilla que contiene toda la información todo y el árbol que crece tiene la variedad tiene la forma tiene las diferencias y en algún momento yo puedo actuarme como una hoja la hoja necesita recibir el sol hacer la fotosíntesis y enviar alimento para todo el resto del árbol y yo actúo con la, como la hoja, pero yo no me limito como una hoja, así como no puedo limitarme que, ay, yo soy mujer, tengo esta edad, vine de tal país, entonces me limito mi expresión a eso, limitarme como una hoja es eso, yo puedo actuar como una hoja, pero yo sé que soy la esencia, y de la esencia puedo expresarme así, va a haber momentos que necesito actuar como el tronco dando soporte, Va a haber momentos que voy a actuar como una rama, abriendo posibilidades. Pero no me identifico con eso, porque es solo una forma de expresarme. Es una forma de moverme entre las dos cualidades. si tengo que ser firme, soy firme, pero no soy agresivo, porque tengo la flexibilidad, la generosidad, la gentileza que me equilibra y no me olvido pero si me identifico con lo que soy externamente me voy a olvidar de todo que tengo interno voy a seguir haciendo eh, expresándome a través de patrones y qué tipo de huella voy a dejar con cada acción que realizo si sigo siendo un ser limitado voy a ser feliz si sigo siendo un ser desequilibrado que se expresta a través de la agresividad, o que sufre por la depresión, qué tipo de huella voy a dejar en mí mismo y en los demás. Es como estaba practicando en la meditación, puedo actuar como una espina o como una flor. La espina deja heridas y la flor deja la fragancia. Para los demás, pero cuando uno echa perfume, uno mismo, ¿quién es el primero que huele? Uno mismo es el primero que recibe el beneficio de volverse eso. Entonces, si puedo yo lograr esparcir esta fragancia, yo mismo ya voy a beneficiarme y voy a dejar una huella de esta fragancia. Pero si yo sigo siendo una espina, yo misma me voy a estar heriendo y voy a dejar huellas de heridas también entonces puedo elegir si no estoy consciente de eso y no, no tengo elección voy a seguir haciendo las cosas como siempre hice y que en mucha situación es lo que mantiene la sociedad como está pero uno ve que no es el mejor camino porque uno ve un caos a nivel financiero a nivel social, a nivel ambiental, a nivel nuclear, a todo tipo de, de ámbito, uno ve que seguir un camino en que hasta ahora la sociedad patriarcal valoró tales cualidades, pero no llegó a un mundo en que deseamos vivir. Entonces, tomar conciencia de eso y poder elegir poder dar la atención y alimentar lo que necesito para volver a sentir quién realmente soy y no limitarme con algo que está afuera, con los condicionamientos, con la identificación con el cuerpo o con el género. Podemos hacer un ejercicio para poner eso en práctica. Tomamos una respiración profunda, sentamos con la espalda recta, cómoda, observo el cuerpo, lo siento relajado, estable, y volver volviendo mi atención hacia adentro voy a sentir la energía que fluye por todo mi cuerpo desde la punta de los dedos de los pies hasta el tope de la cabeza una energía que me mantiene vivo que sostiene este cuerpo y que está por todas las partes y suavemente voy llevando esta energía hacia un punto justo en el centro de la frente y atrás de los ojos un punto indivisible la esencia del ser un punto de luz liviano pero que contiene todo todas las cualidades de que necesito para sentirme pleno Y voy a traer en este momento, en la pantalla de mi mente, una situación en la familia o en el trabajo que siento que me trae algún desconforto que todavía no ha logrado sanar. Visualizo las personas que están presentes en esta situación y observo mi comportamiento, mi actitud, qué tipos de cualidades he expresado en este momento que tal vez estaba en desequilibrio y que no me ayudaron a solucionar la situación, el conflicto. Y voy a buscar ahora cuál es la cualidad que puede equilibrarme que puede traer una solución pero sé que todavía no es fuerte en mí pero sé que está ahí adentro la voy a elegir y la voy a experimentar conectándome con la fuente de todas las cualidades el Ser Supremo el Alma Suprema que no tiene cuerpo y por eso es un ser ilimitado lleno de todas las virtudes no tiene género es perfecto como un océano de todas las cualidades y al conectarme con la fuente puedo tomar la cualidad que necesito como recibiendo y aceptando una vibración como rayos de poder espiritual recibo del Ser Supremo y permito que estos rayos alimenten y den fuerza a esas cualidades que tengo en mí pero por algún motivo no les permití que crecieron las acepto en mí y las siembro como una semilla dentro de mi corazón y permito que esta luz de los rayos que recibo del Ser Supremo den fuerza para esta semilla crecer mientras que yo voy a poner el agua del amor alimentando aceptando y permitiendo que esta cualidad se exprese de tal manera que de frutos y tales frutos voy a poder distribuir, compartir con todos aquellos que estuvieron presentes en esta situación que he vivido de dificultad, de conflicto y al lograr expresarme de otra manera desde el alma llena de cualidades Cambio la conciencia y así permito cambiar la situación, encontrando la solución necesaria y manteniendo esta conciencia y el corazón lleno, voy a tomar una respiración profunda, y volver a sentirme, dentro de este cuerpo, en este espacio, en este momento. Om Chante.